Le gusta que esto que va aquí le quede así, así, así. Y dice que una vez le pusieron una cosita que venía aquí así, pero muy poquito, aquí así, apretadito, apretadito. Y le gustó la sensación de que, de que era todo como, como quemándolo. Así, aquí, todo esto muy, muy apretado y eso le gustó, pero no, me lo pusieron muy poquito y no me lo volvieron a poner. Pero eso hacía que yo sintiera que tenía que ir más ahí, más ahí, más concentradito. Yo físicamente siento todo lo que ellos sienten. Entonces yo sé el dolor específico, yo me voy torciendo, yo voy sintiendo lo que siento, siento cuando les duele la boca, siento la molestia cuando ellos describen, por ejemplo, la molestia en la boca. Yo siento el dolor en el paladar, siento el dolor abajo. Voy sintiendo todo lo de ellos, me muestran imágenes también y van hablando. Llega, llega la voz, todos se comunican diferente. Le está molestando el zapato en la mano derecha porque ella habla de que Aquí en este punto, o sea, viene siendo este el casco, aquí en este punto abajo, o sea, aquí, ella siente que le hace presión y esa palpitación que ella siente aquí, la está sintiendo aquí hay momentos que son palabras, hay momentos que son imágenes ellos me dicen me duele aquí y aquí es el sitio donde yo lo voy sintiendo No, yo voy mostrando el sitio porque si yo me pongo a decirlo en palabras de nosotros no es que es la inserción en el hombro y entonces el manguito rotador ya no estoy hablando como ellos ellos solamente van diciendo ellos llegan a la inteligencia un niño de tres años que a él le gustaría la, la parte de que a él lo dejen moverse así como suave pero que también lo pongan porque él sabe que él podría hacer lo que él ve en los otros, desquedarse así, así, así, porque él también lo puede hacer y él se quiere lucir también así. Dice que a él le gustaría que lo trabajaran más aquí para oírse, porque ese sentir duro, duro, duro a él lo motiva, pero no me dejan tampoco así. Lo cuida mucho, lo cuida mucho y él está pidiendo ese nivel de adrenalina